¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo estamos? Estamos acá en un nuevo video. Tal estamos acá en... en... de la puerta de mierda! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo estamos? Estamos acá en un nuevo video. Acá estamos en role Roleplay, servidor número uno. Y sí, estamos acá con... Seis personitos online. El cerro creo que es nuevo. Me, me llamó... Un... Me dijo si podía grabar acá. Y bueno, acá estamos. Eh, a ver... Información. Bueno... Acá tienen información importante, pero información importante, ok. Desde ahora las propiedades que estén compradas por los usuarios no bueno. No, no. Bueno, esto es... a pedir cambio de nombre o propiedad que les pido. Acá tienen el Discord que yo se lo voy a dejar en la descripción. Junto a la IP y todas las redes que tenga el servidor. Y bueno. Como ven. Empezamos con un nivel 5. Tenemos reputación 0 de 52. Y tenemos... Creo que es un millón. Sí, tenemos un millón de dólares. Dólares. Cuenta. Stats. Ayuda, a ver. General. 60 minutos. ¿eh? Habilidad. Bueno, vamos a ver. Tenemos esto. Lugar de trabajo. ¿Dónde está? Transporti Armero. Vamos a ver si podemos ser armeros. Primero vamos a entrar acá. Con la F entramos. Como marca ahí. Vamos a venir a robarle a este tipo. Y vamos a ver si le podemos pelear contra alguien. No sé. compro un teléfono. GPS. Y vamos a comprar un Sprung. Con alegría lo bebemos. Como dice ahí arriba. Aunque primero me parece que tendríamos que comprar un auto. Pero. Vamos a ir a Armero primero. Me interesa ver Armero. Vamos a ver si está en la ubicación de casi todos los zones. Sí, me parece que sí. Así que bueno vamos a, a entrar vamos a buscar forma de entrar callejón porque no muevo la cámara poquitito de esto para ir más rápido no tengo ganas de mover la cámara eh, miren acá está armero a ver si nos podemos pelear con alguien loco como les recuerdo tienen la ip en la descripción en discord todo lo demás redes sociales todo lo que relación con el servidor lo dejo en la descripción también tienen mi discord del server mi... tienen el discord de mi de mi canal ¿eh? ayuda vamos ayuda vamos a darle a trabajos vamos a dar mero dónde está armero armero armero ¿Dónde está armero fabricante de armas bien podemos crear vamos a crear una DK, una desert Granadas. Mm. ¿Dónde está la desert? Ahí. Crear. Crear desert. Eh, aire. Tenemos una desert. Eh, me desapareció la bici, soy yo? Ah, la bici está acá arriba. Bien. GPS, que ahora me compré. Mm. Concesionarios. Vamos a ver a ti. Uy. ¡Uy! Pasó. Ah. Vamos a crear una banda, creo yo también. Esperá, me quiero comprar un sultán. Sultán en venta, vamos a comprar este. Y lo vamos a ir a tunear. 75K. Uah. ¿Qué lo prendemos? Con la N. Listo. Con la 2. Con el 2. Vamos a ver GPS. Eh, Lugares. de... tienda tuning. Bien, vamos. Me emociona el motor. Este autito lo vamos a dejar bien cheto. Esto vale, Hay alguien acá, y lo mato. Mm, acá, con la Y. Bien, vamos a comprar ropa. Vamos a comprar la ropa de. SJ. De no, pone esta. Ya, yeah. vamos a ver. Eh creación de organización bien vamos a crearlos. los unilaber unilaber el mejor listo le vamos a poner el color a celeste este listo corta a ver banda banda listo tenemos la banda Acaba tiro este, no? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Tienen EDC encima. A ver, crear EDC. Espera, espera. Vení, hermano, vení. Vení. Vení. Dale, forro. Pelea ahora. Le di una, le di una, dos. ¿Dónde no Me roba el auto, hijo de puta ¿Qué? Okay. Me quio el auto, boludo ah. Sí, más malo Dame la decía, dame la dec. Uy, uy, uy. Uh, encima no veo la vida que tengo. Veo otra. Ve otra. Estoy bien. Estoy bien de ya. Qué malo que soy, Allah, hijo de puta. Soy bien malo. Opa. Puse una. Cagón, vení acá. Le, le me creo una M4. Re rata Yo podría estar tranquilamente tranquilo. Opa. Está ahí, está ahí, está ahí. Se nos uno. Se nos une uno. El médico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, rata? Rata, volvé. ¿Le puedo robar el coche? Ah, dale, vos. Oh. Porque te mato. Ch hasta acá. ¿Dónde? Dale, hermano, vení. O él es malo o yo soy bueno. <risa> Aunque puede ser las dos. Ay, ¿por qué no saca la escopeta, mierda? Dale. Estoy a eso. Estoy en toque. Ojo.